Una mujer inteligente no es para cualquiera. Casi todos los hombres tienen grandes expectativas sobre quién podrá ser su mujer ideal. Algunos las prefieren bellas y divertidas, otras sensuales y misteriosas, pero la mayoría está de acuerdo en que si son inteligentes, es un bono adicional que sube como la espuma al precio de la subasta. Pero ten cuidado con lo que deseas. Una mujer inteligente no es para cualquier pelmazo que la pida. Son una especie de Ferrari de alto performance y costoso mantenimiento. Si te quedas un rato conmigo, sabrás qué implica y cuáles son las ventajas de tener una mujer pensante. Hola, ¿qué tal? Este es Marco y me alegra bastante tenerte en este canal, en este tu canal BeLifers. Y antes de empezar, quiero pedirte que una vez que hayas finalizado de ver este video, me dejes el emoji del corazón amarillo en los comentarios. De esa manera sabré que te encantó. Y lo que es más, me gustaría saber si tú te consideras una mujer fuerte. Antes de empezar, quiero invitarte a que formes parte de esta gran comunidad de más de 1.100.000 miembros. Hablamos de V-Lifers y, por lo supuesto, suscríbete. Suscríbete para ser parte de esta gran, gran comunidad. Empecemos. Una mujer inteligente es una creación poderosa y en algunos casos hasta peligrosa porque se abre camino en donde otras y otros no pueden. Quizás tenga un gran físico, una belleza excepcional y sepa explotarla a su antojo y si no la tuviera, de igual forma siempre se les arreglará para verse hermosa. Por otro lado, tiene un instinto muy agudo para detectar a los buenos hombres y aunque muchas personas lo desconocen, las mujeres con una inteligencia por encima del promedio saben que los mejores hombres no son los más bonitos, pero sí los más atentos. Su sentido del gusto va más allá de las superfluas modas y looks, pues ellas están capacitadas para tomar a un perro callejero y convertirlo rápidamente en un animal de competencia. Lo importante para ellas es el pedigrí. Cuando una de estas mujeres se encuentra en medio de muchas otras, no la verás competir ni llamar la atención, porque tienen muy claro en que la calidad anula a la competencia. Son auténticas, desinhibidas y extrovertidas. Casi siempre tienen una respuesta sagaz para los comentarios de crítica y dejan en ridículo a cualquiera que las desafíe. No necesitan a un hombre que les dé valor agregado ni una mujer que les sirva de contraste. Llaman la atención en donde quiera que se paren. Ellas ignoran a las personas que no reconocen su valía. Te dejarán hablando solo si lo mereces, pero si de verdad las quieres, no permitirá que te vayas por nada del mundo. Si en realidad quieres saber lo que es una mujer inteligente te está diciendo, debes observarla con atención y analizar sus hechos. Escucharla puede servirte para entenderla, pero nada mejor que coser sus actuaciones para desvelar las intenciones que guardan lo profundo de su corazón. Se dice que hay que pasar por cientos de mujeres estúpidas para poder olvidar a una sola mujer inteligente. Cada palabra se queda en nuestra memoria como un lingote de oro dándole valor a su presencia. Ellas construyen un mundo mejor a su alrededor y hasta los momentos tranquilos son interesantes a su lado. Su belleza radica más en la manera de portar la vida como dueñas y no como siervas, asumiendo que todo lo creado está disponible para ellas. Los límites son una especie de reto para la mujer perspicaz. Su instinto emprendedor siempre le lleva a conquistar nuevas esferas y luchar contra los obstáculos que el mundo les pone delante. Ella sabe que no existen barreras, son el producto de una negación y no vacilará al tratar de trascenderlas. La mujer inteligente se maquilla muy bien, pero también se embellece leyendo. A mayor inteligencia, más hermosa se pondrá adquiriendo conocimiento, leyendo grandes obras literarias y hasta escribiéndolas. La poesía y este tipo de mujeres son la misma cosa. ¿No existe una mujer más inteligente que la, que la que muestra? Un respeto y moral intachables. Hablan con mesura. Si han de hacer una crítica, lo hacen desde un ángulo constructivo, poniendo el amor por delante. Sus maneras de hablar invitan a la conciliación. Son buenas en el debate porque logran unificar criterios y en los conflictos se muestran pacificadoras. La inteligencia también resulta un verdadero problema para las mujeres porque entre más inteligentes son, mayor es el trabajo que les cuesta para conseguir un buen hombre cada tipo que las pretende o que les gusta pasará inexorablemente por su tela de juicio lo evaluarán rápidamente en muchos aspectos seguridad, bondad, dinamismo, inteligencia, resiliencia, constancia y alegría por no decir los muchos renglones con los que debes llenar el zapato antes de que ella se entreguen en cuerpo y alma el pasado es periódico de ayer para las mujeres con habilidad mental pero no te confundas porque nunca olvidan una mala jugada sin embargo, vivirán el presente sin complejos ni viejas rencillas, dejan atrás las ataduras sentimentales con suma facilidad, dedicándose a vivir el regalo que significa el presente. Para ellas la vida es una carreta. Para ellas la vida es una carreta de hilo y solo dejarán de coser cuando el Ilván llegue a su final. Estas mujeres se preparan, estudian, buscan todo tipo de entrenamientos y formaciones para mejorarse y construirse a sí mismas todos los días. La, edu la educación es su principal atuendo. Nunca preferirán una fiesta a ir a un simposio que las convierta en mejores profesionales. Si no la quieren en un sitio, se va. Si no usa sus talentos, lo invertirá en donde lo aprecien. Siempre deben estar en el lugar adecuado y con la compañía correcta. Saben lo que quieren y eligen constantemente. No se quedan atadas a ningún grupo si éste las denigra o desvalora, socialmente se mueven con mucha rapidez y hacen amigos hasta en el metro. No es bueno pasarse de listo con ellas. No habrá chantaje moral que las mantenga contigo. Su piedad es grande, pero su lealtad depende de la sinceridad con que la trates. No son como la mayoría y tampoco desean serlo. Su originalidad es una característica muy arraigada. en la personalidad que desarrollan desde niñas. Para entenderlas, deberás tolerarlas. Son muy singulares a la hora de seleccionar sus apetencias, sus gustos, sus variopintos. No puedes encajonarlas en un rol o un convencionalismo. Trátala siempre como si las hubieses conocido ese día, con la misma atención que uno pone para desentrañar el carácter de un desconocido. Solo así, al cabo de un tiempo, lograrás entender los patrones de su comportamiento. Las mujeres con inteligencia saben dar amor a manos llenas pero sobre todo saben a quién depositarlo. En materia de cariño no harán malos negocios, pondrán los activos de su corazón en el mejor banco. Quieren a un hombre que les sirva para asociarse, no a un patán que pese como un ancla. A algunos les gusta liderar las relaciones sentimentales, pero eso no significa que quieran ser dominantes, solo que están asumiendo el rol de cuidar a aquellos que atesoran. Muchos hombres con carácter flemático se casan con mujeres inteligentes, porque saben que son las mejores para tomar decisiones y una vez que las toman empujan la carreta con gallardía. Y entre las virtudes de una dama con inteligencia elevada está la seguridad en sí misma. No dan pasos incongruentes ni pisan en falso cuando extienden el pie, lo hacen considerando la acción que van a tomar. Se adelantan al futuro y resuelven problemas que todavía no se han originado. Por eso las ves tan tranquilas en situaciones difíciles, son unas reinas de verdad. ¿Has visto o tienes a una de estas mujeres en tu vida, de este tipo que en lugar de sueños tiene objetivos y a cambio de males ve oportunidades? Nunca dejes pasar a una mujer así sin quedarte con algo de ella. Ya sea su amistad, su amor o su apasionada locura, nada te hará más completo en el mundo que una media naranja con bastante jugo. Así conservar una mujer fuerte en tu vida, tenerla a tu lado siempre va a ser muy útil, siempre va a ser bastante bueno, pero también es un reto porque finalmente te prueba, te testea y te cambia completamente, de alguna manera va a ser muy muy difícil poder conjugarte con una mujer así si tú eres constantemente un chico que no se quiere mover, que no quiere crecer y que no quiere evolucionar, o sea, mujer fuerte no es para cualquier hombre, la mujer fuerte no está diseñada para un hombre mediocre, Debe ser alguien que esté a la altura de la situación De lo contrario, de lo contrario Ella terminará yéndose Espero que este video te haya gustado, espero que te haya encantado lo que aquí hemos hablado y como es más, pues quiero invitarte a que te suscribas a esta gran comunidad llamada Lifeers, donde encontrarás más videos como estos, tan interesantes como estos, donde estamos hablando de muchísimos temas, analizamos por qué un mujeriego es un mujeriego, platicamos por qué ciertos hombres no se comprometen. Al final te va a encantar todo lo que vamos a compartir aquí. Así que te invito a que te suscribas y formes parte de este gran canal llamado BeLifers. También no olvides dejarme tu emoji tal como te lo pedí al inicio de este video. Y también comparte este video que seguramente hay mucha gente que necesita estas palabras. Y que necesita realmente identificarse con esta mujer fuerte. Yo no sé si tú seas como una de ellas. Seguramente sí, asumo que tú eres una mujer fuerte. Así que sin nada te mando un abrazo, un saludo y antes de irme. Te dejo otros videos que he editado para ti. Un abrazo.